Hola, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Mister de Neox y chicos en el vídeo de hoy quiero deciros algo demasiado importante Y es que como bien sabéis, la temporada número 2 del juego de Fortnite ha sido pospuesta tantas veces que ni siquiera recuerdo cuántas fueron ¿Tres? ¿Dos? ¿Cinco? Chicos, por fin ha llegado el día, el gran evento final de esta temporada de Fortnite capítulo 2 ha llegado a nosotros y no nos ha defraudado en absoluto Uno de los mejores eventos De Fortnite que jamás hemos visto Lo hemos visto en directo Junto a vosotros, junto a la NeoX Army En Twitch, si no me sigues en Twitch todavía Es porque algo no funciona Chicos, seguidme todos ahora mismo En mi página de Twitch porque estamos en directo De 3 a 6 de la tarde cada día Así que chicos, si queréis pasaros por los streamings Tenéis justo aquí el Twitch Y lo tenéis debajo en la primera línea de la descripción Me he enterado que a muchos streamers No les ha dejado verlo y es que Chicos, si hubieseis estado con la Neox Army, hubierais visto Lo que mucha gente se ha perdido Y habríais visto el Mejor evento que Fortnite Ha sacado jamás Chicos, bienvenidos a Fortnite capítulo 2 Temporada número 2, evento final Evento del dispositivo Pero chicos, no os olvidéis de utilizar El código Míster de Neox en la tienda de Fortnite Siempre que queráis apoyar a la Neox Army, recordad que cada día Sorteamos una skin en el canal y para participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal Dejar un buen like en el vídeo Y comentarme cuál es tu idea de Epic Games Una vez hecho todo esto ya estaría Y si queréis que sorteemos 100 pases de batalla Para la próxima temporada 100 pases de batalla ¿Sabéis lo que son 100 pases de batalla? Música épica. 100 pases de batalla van a ser vuestros Si ahora tú que estás viendo este vídeo Usas el código MrDeneox en la tienda de Fortnite Y ya está, vamos con el vídeo, chao Atentos, eh. Atentos que empieza el evento, chavales. Empieza el maldito Fucking evento. Vale, con todo el acero. Son los sonidos filtrados. ¿Qué es esto? No, no, entiendo. ahí no, está, ahí ¿Qué está, ahí. no, no, no, la puta. no, la gente? No puedo mover, no me deja moverme. No me deja moverme ya.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 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Y esto se va a quedar aquí? Está de hecho, Janis. Janis, hay actuador de resonancia 7,2. Ahora, por favor, sí, ya. Ya estoy. Espera, espera, espera. No es solo una tormenta. ¿Qué quieres decir? Están hablando de la tormenta. Oh, Estará conectado a Google, pero no podíamos predecir que iba a reaccionar así. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? ¿What? tiburón ¿Y ha funcionado? ¿Cuánto crees que aguantará? Vale, bien Las cosas eh, Empiezan a estabilizarse Parece que. ¿Pero qué? ¿Cómo es que.? No. Espera, espera. ¿Puedes oírme? Oírme. ¿Oírme? Nueva opa, no. Bueno, nueva tormenta, ahora es agua. What the fuck? ¿La gente ha recibido alguna, algún cambio? Era Jonesy, era Jonesy. Era Jonesy, pero ¿qué cojones? Ahora llueve. Holy fuck. Holy fuck, chavales, ¿qué es esto, tú? O sea, en la tormenta puedes nadar en el agua, ¿no? Por lo que, por lo que creo. O sea, podemos nadar en, en, en el agua si vamos a la tormenta, ¿no? ¿O no? No te deja atravesarla. ¿Te deja atravesarla? ¿O no? ¿Qué, ¿Qué cojones es esto, tío?